Hola, en este vídeo vamos a seguir estudiando los elementos de diseño de la memoria virtual. En particular, os voy a hablar de la identificación, es decir, de cómo hacer la traducción de una memoria, perdón, de una dirección virtual a una dirección física. En particular, el procesador va a publicar una dirección virtual. Ese es un ejemplo, ¿vale? Supongamos que las direcciones virtuales tienen 32 bits, ¿vale? En, en binario puro pues serían estos 32 bits. Y yo, sin embargo, necesito traducir esta dirección virtual en una dirección física que, por ejemplo, vamos a suponer que son de 30 bits, claro, más pequeñas en este caso, ¿vale? Esta es una dirección que corresponde a una posición en la memoria principal y, sin embargo, estas son las direcciones que utiliza el procesador. El proceso de traducción es muy sencillo. Por un lado, los bits menos significativos se llaman desplazamiento de página y... El número de bits que necesito para, para este desplazamiento de página, en este ejemplo 12 bits, corresponde al tamaño de las páginas. ¿vale? Si tengo 12 bits es porque nuestras páginas tienen 2 elevado a 12 bytes, es decir, 4 kilobytes. De tal manera que estos 12 bits inferiores de la dirección virtual se copian literalmente, se copian exactamente igual para conseguir los 12 bits inferiores de la dirección física. Esta parte es igual. ¿Esto por qué? ¿Qué significa el desplazamiento de página? Pues, recordad que la memoria virtual eh, se divide en páginas de un determinado, de un determinado tamaño. En Este ejemplo, 4 kilobytes. De tal manera que cuando yo quiera leer un determinado byte, este valor, estos 12 bits, me indican la distancia del byte que quiero leer respecto del comienzo de su página. Como las páginas de memoria virtual coinciden con los marcos de página que son de memoria física, esa distancia es la misma en ambos casos. Por lo tanto, esos bits, como he indicado, son exactamente iguales. A continuación, el resto de bits superiores de la dirección virtual, en este caso desde el bit 12 hasta el bit 31, representa el número de página virtual. La memoria virtual se divide en páginas si yo las numero pues esta, este byte que quiero leer resulta que está en la página que coincide con los bits superiores de la dirección. Y este número de página virtual se corresponde con un cierto número de página física o marco de página, que también serán los bits superiores de la dirección física. ¿Quién se encarga de la dirección, eh, de la traducción? Perdón, La traducción la hace el MMU, que es la Unidad de Gestión de la Memoria Virtual que toma como entrada el número de página virtual y la traduce, de alguna manera, al número de página física. ¿Cómo hacer esta traducción? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, para hacer la traducción del número de página virtual al número de página física, se utiliza una estructura de datos que se llama tabla de páginas. Es una estructura, simplemente, donde hay una relación de pues, eh, la página virtual X corresponde con la nueva página física y de tal manera que cómo se hace esto pues es un array es una estructura donde eh, el índice de esta de este array de esta estructura es precisamente el número de página virtual y el contenido que tiene esa posición de la tabla es el número de página física bien normalmente hay una página perdón una tabla de página por cada proceso. Recordad que los procesos son los programas activos en la memoria eh, principal. ¿no? Entonces, por cada proceso que tenemos activo, tenemos una tabla de páginas. Claro, si tengo muchos programas activos a la vez, es decir, una colección de procesos, cada uno tiene su propia tabla de páginas para eh, hacer esa traducción de las direcciones virtuales que son propias, específicas de cada proceso y la traducción hacia las páginas físicas, que son el conjunto de chips de memoria RAM que tiene instalado el computador. Aquí tendríamos un posible ejemplo. Supongamos que esto es el trocito de la dirección virtual, la parte superior que corresponde al número de página virtual. Eso sería la tabla de páginas, una estructura que está numerado, tiene direcciones y esta dirección en particular es la que coincide en número con el valor del número de página virtual. ¿Y qué tiene esta dirección? Pues tiene un bit de validez, es un único bit, y un contenido. Eh, este contenido, lo que está aquí almacenado, es el número de página física, ¿vale? Es decir, la parte superior de la dirección física, que apunta, por lo tanto, a una determinada posición en la memoria física, la memoria principal. Si el bit de validez es 1, como en este ejemplo, significa que este número de página está asignado realmente en la memoria física la memoria principal pero veis que hay algunas páginas que están marcadas en, con un bit cero. eso significa que esa página virtual no está cargada en la memoria principal sino que debemos ir a buscarla cuando haga falta al disco duro de tal manera que este tipo de estructura esta tabla de página que es por cada proceso me permite hacer de una manera muy sencilla la traducción de memoria de dirección virtual a dirección física. Obviamente, no sé si os habéis dado cuenta, pero es una estructura de datos que debe estar también cargada en la memoria. ¿Dónde? La memoria física. Normalmente se asigna a una zona de la memoria física que no sufre paginación, que no sufre intercambio, ¿vale? para que siempre esté presente en la memoria. Aquí vemos otro ejemplo un poquito más concreto. Para saber en qué posición está nuestra tabla de páginas de un determinado proceso, el procesador tiene un registro de tabla de página. Este registro de tabla de página apunta, es decir, contiene el valor de la primera dirección de la tabla, que sería la correspondiente a la dirección 0, la dirección virtual 0. ¿Vale? A partir de aquí tengo todos los bits de validez y todos los huecos para almacenar la tabla de página. Entonces, volviendo al ejemplo de la dirección virtual de 32 bits, yo tomo los 20 bits superiores, que son el número de página virtual, voy a la entrada que coincide con este valor en la tabla de páginas y miro el bit de validez, vale si es 0 no está en la memoria principal, estaría en el disco duro, y si es 1, vamos a suponer que es 1, entonces el contenido que tiene la entrada... Es la parte superior de la dirección física, estos 18 bits que se colocan en la parte superior de la dirección física, y recordad que la parte inferior es directamente igual que la dirección virtual, que es el desplazamiento de página. Por lo tanto, ya habría obtenido, a través de la tabla de páginas, habría obtenido la traducción de la dirección virtual en la dirección física. ¿Vale? Como os he indicado, la tabla de páginas estará ubicada en la memoria principal, su gestión. Se realiza a través del sistema operativo y tiene un registro, el procesador tendría un registro específico para almacenar la primera posición de la tabla de página, para saber dónde está. Lo único que eso sí, habría una tabla por cada proceso. ¿vale? Por lo tanto, si tengo muchos procesos, hay que pensar que hay muchas tablas de páginas Claro, esto es muy sencillo. O sea, yo lo que os he explicado es, el tipo de tabla eh, se llama tabla directa en el cual el índice que me permite buscar, eh, la traducción, es el número de página virtual. Hay otro tipo de tabla, al revés, que se llama tabla inversa, donde tengo eh, el número, digamos, el índice que me permite buscar en la tabla es el número de marco o página física y el valor que contiene sería el número de página virtual. ¿vale? Luego habría otra versión, eh, sería por ejemplo con una tabla hash, con una función hash, que recibe el número de página virtual y aplica una función hash, a cierta función que la transforma y eh, se obtiene el resultado de la página física. Lo único que al ser una función hash eh, podría ocurrir que dos o más direcciones virtuales estuvieran asignadas mediante la misma función hash a la misma posición, al mismo marco de, de página. ¿vale? Esa es un poco la, la diferencia. Otra posibilidad en el diseño de la tabla de páginas es lo que yo os he explicado es un nivel, una tabla por proceso, pero nada nos impide tener varios niveles de tal manera que por ejemplo tengamos dos, tres, cuatro los niveles que hagan falta, la primera tabla la superior nos lleva al segundo nivel, la del segundo nivel nos lleva al tercero, así hasta el último y la ultimísima tabla es la que ya nos lleva, nos realiza, nos completa la traducción de la tabla de página. luego veremos algún ejemplo. Y luego la otra opción sobre la tabla de página es si eh, tenemos, como he indicado hasta ahora, eh, un conjunto de direcciones virtuales eh, independientes por proceso. Es decir, su, las direcciones de un proceso son independientes, son diferentes de las de otro proceso. ¿vale? Por ejemplo, un programa A tiene una dirección cero virtual que es absolutamente diferente de la dirección cero del programa B. Eso sería que fueran independientes. vale, Luego esas dos direcciones cero se traducen en, en distintas direcciones físicas, obviamente, o bien que tuviéramos un espacio virtual único con direcciones virtuales compartidas entre todos los procesos. ¿vale? Esa sería la otra opción. Vamos a ver algunos ejemplos respecto de tablas de páginas de un nivel o de dos niveles. Cuando es de un nivel es justo lo que os acabo de explicar. Yo tengo una dirección lógica o física perdón, lógica o virtual, ¿vale? Es lo mismo. Tengo la parte superior, es el número de página virtual, que es el índice de una determinada posición de la tabla de páginas, por ejemplo, esta. Y en esta posición tengo asignado el comienzo de un determinado marco en la memoria principal, que sería esta. Esto me da el número de, de página física o marco. Y luego, a través del desplazamiento de página, yo sé que el dato que quiero estar leyendo está a una determinada distancia respecto del comienzo del marco. Eso sería un ejemplo de tabla de un nivel. Aquí hay un valor numérico. Yo tengo esta dirección, ¿vale? Eh, la descompongo en el desplazamiento de página. Aquí está en binario, aquí en decimal, sería 974, ¿vale? Y la parte superior es el número de página física, número, perdón, número de página virtual, que es el número, para que sea sencillito, es el número 5, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? esta dirección virtual, corresponde a la página virtual 5. Aquí tenemos la tabla de página. Significa que tengo que ir a la entrada número 5 de la tabla de páginas y buscar el contenido de, esta, de esa posición. Como tengo aquí el bit de validez 1, eso significa que la página está cargada en un marco. ¿En qué marco está cargado? En el 6.738. ¿vale? Y por simplicidad está puesto en decimal. Entonces, la traducción será colocar la parte superior de la dirección física, el valor 6738, y el desplazamiento de página se copia tal cual. Con lo cual, esta sería la dirección física que hoy corresponde a esta dirección virtual. Si yo tuviera ahora dos niveles, yo tendría la dirección virtual ahora que se descompone en una primera parte para el primer nivel y otra segunda parte para el segundo nivel. De tal manera que ahora esto podría ser un ejemplo de, de, una, de un sistema segmentado paginado, donde el primer nivel serían los segmentos, por ejemplo, y el segundo nivel serían eh, distintas tablas de páginas eh, inferiores. Entonces tendríamos una tabla de segmentos, vale donde eh, los bits que representan aquí el primer nivel apuntan o corresponden a un determinada, una determinada entrada de la tabla de primer nivel, la tabla de segmentos al leer el contenido de esta posición, nos daría una referencia a la tabla de páginas del siguiente nivel. Pongamos que estoy leyendo esta de aquí, esta primera posición, que apunta a la subtabla de páginas del segundo nivel, la que corresponde al índice cero en este caso. Entonces, en esta segunda tabla ahora habría que leer los bits que representan el segundo nivel. De tal manera que esto apunta a otra posición de esta segunda tabla, y este ya sería, en este caso de dos niveles, el número de marco que me apunta a la posición correspondiente. ¿vale? Este sería el segmento 0, aquí estaría el desplazamiento del byte, con lo cual me indica la posición exacta que quiero leer en este caso. Obviamente, veis que para cada uno de los segmentos que tengan el primer nivel, tendríamos una tabla de páginas de segundo nivel. ¿vale? E y como digo, nada nos impide tener 3, 4 o 5 niveles. El ejemplo numérico, vuelvo a tener ahora esta dirección virtual que se descompone número de segmento, el, el segundo nivel y el desplazamiento de página. La parte superior vuelve a ser número 5, ¿vale? Entonces eh, habría que ir a la tabla de primer nivel, la tabla de segmentos, a la entrada 5, que contendrá un valor. Este valor que tengo aquí guardado, 476AC2, sería, en este ejemplo, la dirección de memoria donde está la tabla de páginas del segundo nivel correspondiente al segmento 5, supongamos que es esta. ¿vale? Por lo tanto, esta primera posición está en esta dirección. vale Una vez que yo ya he localizado esta segunda tabla, leo el resto de bits que representan al segundo nivel. Veis que es un 3, ¿vale? por simplicidad, el número 3. Por lo tanto, habría que ir a la entrada 3 de esta tabla, que contendrá a su vez el número de marco suponiendo que es un acierto de página no 4A24 es el número de marco la parte superior de la dirección física tendríamos esta parte traducida y luego el desplazamiento de página es el mismo con lo cual lo pego aquí a la dirección física la parte menos significativa y tendría ya la dirección completa eh, traducida ve también que en este caso por un lado cada tabla tiene información del Número de entradas, en este caso no hay por qué tener el mismo número de entradas en cada nivel, y también hay unas letras que pone aquí rw o podría ser rwx, que son permisos de acceso de lectura, r, escritura, w o ejecución, x, eh, para cada uno de los segmentos o para cada una de las páginas correspondientes. Toda esa información está también almacenada en la tabla de páginas correspondientes. Entonces, ¿qué habría en cada, en cada nivel? En la tabla de segmentos que hemos indicado que es la primera eh, tabla que hemos indicado en esta tabla de dos niveles. Pues en cada entrada tendríamos, por un lado, la dirección en la memoria principal donde comienza la tabla de página del de siguiente nivel, ¿vale? Correspondiente a ese segmento. Puede haber bit de acceso, como hemos he indicado antes, rwx, ¿Vale? que esto es gestionado por el sistema operativo, y luego un bit de validez, que indica si un determinado segmento es válido o no lo es. ¿Vale? Y luego, eso es por cada entrada. Y luego, al final de la tabla, tengo también el número total de entradas, que sería el tamaño, que es importante para no pasarse de, de largo. Y luego, para terminar, en cada una de las tablas de páginas, ¿qué hay en cada entrada? Pues tengo, por un lado, el número de marco, ¿vale?, que es la parte superior de la dirección física, el BID de presencia, BID de validez, que indica si ese marco, eh, mejor dicho, si esa página está cargada en un marco de memoria principal o no. También puede haber BID de acceso, de lectura, escritura, ejecución, bit de modificación, sería el equivalente al BID de suciedad de caché, BID de acceso o de reciente uso, para el caso de la política de reemplazo, pues para saber cuál es el más reciente, el menos reciente, etc. Bit de paginación, para indicar si esa página puede ser paginada o no, es decir, si se puede expulsar de la memoria principal para llevarla al disco duro o no. Y luego bit de caché, que puede indicar si determinada página puede llevarse o no a la memoria caché. ¿vale? Eh, eso sería por cada una de las entradas. ¿vale? ¿Qué diferencia hay en estos bits de acceso rwx que estén en la tabla de páginas o en la tabla de segmentos? Cuando están en la tabla de páginas, esos bits se refieren solamente a esa página. Y sin embargo, cuando aparecen en la tabla de segmentos, eh, se aplican a todas las páginas correspondientes a dicho segmento. Bien, y hasta aquí este vídeo de día. Espero que os haya gustado.